Ah, vienes por un regalo gratis, muy bien Puedes elegir uno de los cuatro regalos Pero piénsalo porque cada regalo tiene algo muy especial para ti Así que elige uno Solo puedes elegir uno Muy bien Vamos, vamos, elige uno Ah no, ah bueno, pues no vamos a elegir nada No, no ya no, ya no tiene ningún regalo No, ya no me caes mal